Es natural el teu cost de no sentirme nervioso. No Con rescoldar de seconds entre versos. Tactic, tactic, dems que bola en demora. Dems que no tens, per tornar a ser persona. En de son y foro, siento una respuna. El eclipse y el hombro les... Trona, resona. ¿A qué sistema te presona? Es como funciona. Tanca entre minuch, la vida se evapora. La bulla es de tindar, Se bolsa. Tornará el sombrío al en sus no fugirem, farem volar el fum y parar, es pensar el que vull. es divisar en la buena de la Volar a metralla, palmo que está al tem, poco, pero poco a poco, tarde, si no es ahora, el acaba. Yeah. Volar a metralla, palmo que está al tem, poco, pero poco a poco, tarde, si no es ahora, el compren roben te present, el presente, sí. manipulante el subconsciente. Si, les mueves para o les valen a Melvin, pero todos ya queréis que detonaren en el segundo. momento. C, Cero W, res del que dicta sentit shock. tres segundos de la te guapita. me señas de la pantalla, entenderás la rima. Y es que pasen miran, contemplan desde fuera. Mamá que no ves loro. oro y al rey la arena se fonsa el sombrío en tus ojos no fugiremos, haremos volar el fum y es parar es pensar el que vayamos y en la buena razón volar a metralla, palmo que está ya al tem, poco pero poco a poco tentar, si no es ahora el fondo desterraré la por la bailada que es mal sol. poco pero poco a poco me a la luz, descalfora que se gol no, son, ni su so ni ni terra. día a día si el del techo está poco pero poco Y no es Y acá